y con tanto amor por la edición como con ellos, así que la verdad que fue una alegría en todos sentidos. La universidad tiene autonomía y por lo tanto también los contenidos, digamos, de los libros que edita... Son autónomos en el sentido de que no hay que pedir permiso a nadie, ¿eh? sino que hay libertad de cátedra, y libertad de expresión dentro de las universidades públicas. Este es un momento muy crítico para el periodismo. Casi no existe el periodista, digamos, eh, autónomo, el que pueda proponer algo al diario y el diario, a pesar de que por ahí que tenga una línea diferente, le diga que sí, que es lo que les pasaba a Art y a Walsh, ¿no? Por lo tanto, me parece fundamental ese rol.